Tío, estoy cagando, Manuel, que me he cargado a la rata, Manuel. Para eso me Vámonos, que estamos saliendo ya de la misa. Vámonos. Muy buenas vengadores y vengadoras. Bienvenidos a otro gameplay. Pero antes eh, quiero comentar algo que está comentando el mismo Gineu sobre los los rewards, los premios o digamos la puntuación que consigues que luego se transforma mágicamente en dinero y ha hecho como una especie de hilo y estoy bastante de acuerdo hay novedades como dice él en las tareas de Reward con el equipo game pass ya no está la tarea de 1000 puntos está a la de 500 puntos además las semanales de 25 50 puntos han desaparecido en cambio hay otras misiones de 250 puntos jugando mucho al black desert que bueno al que le guste black desert pues estará contento el que no o todavía no la haya pillado el tranquillo pues no le gustará tanto eh, demasiado, eh, dice que demasiado, a él, no, a, a, él se ve que a él no le gusta mucho, pero bueno, esta es la tarjeta de 250 puntos, nos pone esta captura, a ver si la puedo poner aquí en la pantalla para que la veáis, veis los 250 puntos que os dan simplemente por el Black Death ahí tenéis ahí, a completar en una semana, supongo que han quitado las mensuales de 75, que también había de 75 dejando las de 10 las de 25 y las de 100 además de rebajar la de 1000 a 500 pero igual mete de 250 cada semana eh, exclusiva en el game pass ultimate o sea que el game pass ultimate por ejemplo que es el que tengo yo pues cada semana por un juego me darán una tarjeta con tres eh, puntos para completar y simplemente por jugar al Black desert pues me dan 250 está bien, está mal, hombre no, no sé si lo de quitar el 1000 y dejarlo en 500 no sé, no sé, ¿eh? pero bueno sigamos como contrapunto desde hace más de un mes hay dos misiones al mes de 150 puntos por desbloquear un logro en un juego de una lista además de otra mensual de 500 puntos con las mismas características 800 puntos extra. bueno pues a todo esto bueno vamos a ver primero la, la, lo que le contestan las mensuales a veces tardan en, más en entrar eh, el downgrade es bestial para lo que se puede conseguir casi que si sale a cuenta a saber la de horas que hay que meter al black desert para hacer eso ellos sabrán sin el apoyo de, la, de los 10 euretes mensuales de los red War, menos juegos podré comprar advierte aquí un usuario eh, por ejemplo aquí también dicen claro yo que sé podrán conseguir los mil o hasta más puntos, pero claro, será más tedioso o más coñazo hacer las tareas. Bueno, en fin, no sé cómo lo veis ustedes, a mí lo de las tareas es algo que hay veces que me quedo ahí y no consigo terminar la tarea, me quedo un poco frustrado diciendo ¿qué ha pasado hoy? Lo, consigo hacer bastantes tareas lo suficiente como para tener el dinero para gastármelo en, en el Game Pass Ultimate. O sea, lo puedo gastar en miles de cosas. Como he dicho muchas veces, eh, meteros en sorteos de conseguir una Xbox Series S o una laptop, un ordenador portátil. Puedes darlo en donación a caritas tal o puedes canjearlo por tarjeta regalo a que cada vez se van sumando más y más eh, pues está mango está un montón de tiendas a las que luego se les va incluyendo eh, corte inglés eh, dependiendo ¿no? de, de, de microsoft en este sentido Creo que lo de rebajar los puntos no me gusta nada. A mí no me gusta nada el tema de que rebajen los puntos, pero bueno. Dejad en la caja de comentarios si os ha gustado el vídeo. Suscribiros, ahora vamos a jugar a un gameplay, pero desde el ordenador, porque con, con, con esta desgracia, que se me han vuelto a la rata. Se va a montar la rata. Entonces, pues, eh, se, me ha caído el bando por ahí, yo qué sé dónde estará, mi niña está durmiendo. No quiero que ella reviva el trauma de... de, de, de... Bueno, bueno, el trauma no, porque ella ha matado una de las ratas, pero la otra la, la, la, la he matado yo sin querer con ese martillo. En fin, que... Bueno, vamos a ponernos a jugar. <risa> venga, esto es increíble, pero bueno, lo siento, siento que no vamos a poder hacer un gameplay, he intentado bajarme un juego para poder jugarlo por el ordenador, se ve que tampoco, no encuentro el mando, pero no hay mal que por bien no venga, eh, o mejor dicho, hay que recordar que hoy ...hoy mismo... ...como dice... ...bien eh, aquí en... Eh, ...en Twitter... ...StarGamers... ...Memes, Noticias y Videojuegos... ...dice... ...solo un recordatorio de que hoy... ...se llevará a cabo la primera... ...la primera audiencia... ...en los tribunales... ...de Microsoft... ...frente a la FTC de Estados Unidos... ...dirigida por Lina Khan... ...que se las trae... ...esta, esta es de Sonilandia ojito que en el tiempo que lleva ella, ya hemos hablado de ella ya hemos hablado de ella en el tema de Activision en alguna que otra ocasión y no viene con buenas intenciones eh, dirigida por Lina K por la compra de Activision estaremos atentos a cualquier suceso desde luego estaremos a cualquier eh, suceso estaremos atentos y bueno luego también eh, hay otras cosas pues mira eh, estas cosas que me encantan que es cuando veo el mando eh, colocado junto a un ordenador chiquitito un portátil y es que puedes jugar básicamente puedes jugar a cualquier juego desde la nube si estás conectado a internet mejor todavía si le pones uno de esos enfriadores por abajo de, de, del ordenador porque todos los ordenadores portátiles todos los ordenadores en fin y todas las consolas se sobrecalientan evidentemente decir queréis llevar y jugar mucho tiempo pues evidentemente tenéis que utilizarlo de la misma manera que, que yo muchas veces juego eh, en la consola enlazándola o en el xbox game pass pc que hoy me ha dado problemas que no me ha dejado jugar dios sabe por qué pero bueno eh, bueno, ya, ya ya, veremos, a ver qué hacemos, ¿no? Pues me quedo con esta imagen, me quedo con esta imagen porque... porque sí, me parece perfecta, útil, sin aspamientos de nada, con tu propio portátil, haciendo stream, jugando a juegos... AAA desde, tu, desde un portátil o sea cualquiera puede tener un canal de YouTube ya lo he dicho muchas veces solamente con esto ya tienes una cámara incluso a veces mejor que la cámara que estoy usando yo y eso es porque ya llevan tanto tiempo dándole eh, una tecnología a estos pequeños aparatos que han superado a las cámaras fotográficas e incluso a las videocámaras muchas veces evidentemente no podemos comparar este samsung aunque sea un samsung con un sony eh, no no el teléfono de sony que eso no lo compran ni dios igual que tampoco comprarlo igual que tampoco compraban los de microsoft también se fue al guano lo de lo de, los, lo de los Sony son los únicos que todavía, o por lo menos de manera oficial, dicen que están vendiendo mm, móviles de, de, de Sony. Yo no sé dónde, pero aquí, desde luego, en Europa no he visto. Bueno, en España no he visto yo a nadie. Pues nada, esta imagen idílica con la que nos quedamos. Eh, Viva la nube, viva el X-Cloud, viva Phil Spencer. Y por supuesto que vamos a estar atentos con el tema de Activision Blizzard. Claro que sí, vamos a ver. Llevamos meses tocando el tema. Eh, todos estos temas eh, realmente importantes. El hackeo del GTA. Todas estas cosas las hemos tocado y vamos a seguir tocándola durante el 2023 cada vez más y mejor, como dicen en la tele. Espero que si os ha gustado este vídeo, os suscribáis, le den like al vídeo, y por supuesto, dejen su en la caja de comentarios, dejen su comentario. Yo me quedo con esta idílica imagen, y nos vemos hasta el próximo vídeo.